Bien amigos, entonces vamos a empezar con el tutorial. Para poder hacer entonces nuestro mega menú, yo he realizado ya algunas cosas. Por ejemplo, he instalado WooCommerce, como ustedes pueden observar aquí. Además, si nos vamos aquí a productos, yo ya he cargado algunos productos, ¿sí? Los cuales también los he categorizado. Si nos vamos aquí a categorías. Entonces, pueden ver que he categorizado esos productos, le he puesto algunas imágenes, etc. Además, si nos vamos aquí a entradas, he puesto algunas, he cargado algunas entradas ficticias, obviamente, que les he llamado entrada 1, entrada 2, etc. Hasta entrada 6. ¿no? A cada una de esas entradas le he puesto un, le he puesto un contenido ficticio, también con, con alguna imagen destacada, etc. Si nos vamos aquí a páginas, Fíjense entonces, obviamente tenemos las páginas por defecto eh, que nos ha cargado eh, WooCommerce, las la páginas de WooCommerce, por ejemplo, carrito, finalizar compra, eh, mi cuenta, etc. Además, he creado la página Home y la página Blog. ¿sí? La página Home y la página Blog. Home es la página de inicio, puesto como página de inicio y Blog como la página de entradas. Además, he cargado algunas páginas, por ejemplo, servicio 1, servicio 2, servicio 3. Ustedes pueden... Estas páginas van a ser de servicios, eh, representarán los servicios que, que estamos dando, ¿sí? Eh, solamente para, para poder realizar nuestro mega menú que nos sirva de ejemplo. Si nos vamos aquí a ajustes, lectura, entonces... Hemos puesto aquí como... Eh, hemos marcado una página estática y como página de portada, home, y como página de entradas, blog, que son estas páginas ya creadas. Bien, si abrimos, vamos a ver el sitio en una nueva ventana. Fíjense, se ve así. Sí, se ve así. Nuestro sitio, bueno. Eh, esto es por defecto, está saliendo este menú. Entonces, vámonos nuevamente aquí a nuestro escritorio de wordpress y eh, si vemos nuestra página de tienda ahí aquí está nuestra página de tienda con los productos que hemos cargado bien, lo que vamos a hacer a continuación para efectos de este tutorial vamos a crear un menú, ¿Sí? entonces nos vamos aquí a apariencias, menú no tenemos ningún menú creado ¿Sí? Entonces, vamos a crear un menú y vamos a llamar a este primer menú, vamos a llamar menú principal. ¿Sí? Le damos clic aquí donde dice crear menú. Bien, entonces este es nuestro menú principal en el cual yo quiero que se muestre nuestro mega menú. Entonces, voy a añadir enlaces personalizados. Por ejemplo, el título del primer enlace va a ser, por ejemplo, ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? La URL le voy a poner una almohadilla aquí. Bien, y lo voy a añadir al menú. Ahí está. Así puedo crear otros enlaces personalizados, por ejemplo, servicios. Sí, le añado también una almohadilla. Añado al menú. Sí, otra, otra puede ser blog, almohadilla, añado al menú, tienda por ejemplo, almohadilla, añado el menú y vamos a hacer la última, bueno, contacto, ustedes pues podrán este, distribuir su menú con los elementos que ustedes consideren necesarios. Yo solamente voy a poner estos cinco para efectos del ejemplo. Sí, y vamos a asignar este menú hacia dónde se verá, que será en el menú principal, ¿sí? Estas opciones van a depender del tema que ustedes estén utilizando. Entonces, le voy a poner aquí clic en guardar menú. Si visualizamos ahora nuestro sitio, pues ahora ven, aquí tenemos nuestro menú. Bien, sigamos por aquí. Una vez que ya tenemos hecho nuestro menú, en este caso, menú principal, está asignado al menú principal, vámonos a instalar algunos plugins, ¿sí? Que nos van a servir precisamente para hacer nuestro Mega Menús. Bien, ahora que hablamos de plugins, les recuerdo que todos los plugins que estamos utilizando aquí, eh, si ustedes lo quisieran en su versión GPL y archivos originales, eh, pueden ponerse en contacto conmigo, encontrarán la forma de hacerlo en la descripción de este video, tanto plugins como temas. Bien, entonces nos vamos aquí a plugins, añadir nuevo. Vamos a añadir algunos plugins. Y vamos a empezar con Elementor. Pongo aquí en el buscador Elementor. Y instalo Elementor. Más lo activo. Bien, vamos a ver, voy a cerrar esto por ahora. Para seguir subiendo algunos plugins, vámonos nuevamente a plugins, añadir nuevo, ahora voy a subir voy a subir el Elementor Pro que es un plugin ya eh, plugin Pro voy a empezar a subir desde ahora entonces tenemos Elementor Pro ahí lo tenemos, estamos subiendo vamos a instalar ahora Activamos Elementor Pro. bien. Adicionalmente, también voy a subir algunos plugins que vienen dentro de la suite de Crocoblock. Bien. Y que nos van a ayudar a hacer nuestro mega menú. Esos plugins que voy a subir van a ser Jet Elements. ¿sí? Son plugins que vienen dentro de la suite de CrocoBlock. Voy a activarlo. Voy a añadir otro: Jet Search. Es un buscador. Y obviamente no puede faltar Jet Menu, que es el plugin que nos va a servir para hacer nuestro mega menú. Vamos a subirlo, lo vamos a instalar y activar. Muy bien, listo, aquí tenemos ya lo, todos los plugins. Lo que, que necesitamos ahora, lo que voy a hacer es crear... Fíjense, voy a crear una plantilla. Cuando he, instalado, cuando he instalado Elementor, Elementor Pro se ha creado esta pestaña que dice plantillas, ¿sí? Y me voy aquí a Theme Builder y voy a crear una plantilla del tipo Header, ¿sí? Del tipo Header, muy bien. Añadir nueva plantilla. Elija el tipo de plantilla, va a ser tipo header. Y le voy a poner un nombre, por ejemplo, cabecera principal. Y creamos la plantilla. Voy a cerrar aquí. Bien, entonces, vámonos aquí. Voy a poner tres columnas. Voy a extender la sección. Aquí, en la primera columna, le voy a poner, por ejemplo, 15%. A la última columna también le voy a poner, por ejemplo, 10%. Bien, que va a ir aquí en la primera columna? Va a ir el logo. ¿Sí? Nosotros no tenemos cargado un logo. Si lo tuvieran, ustedes su logo lo pueden cargar a la biblioteca de medios y... Se apreciaría aquí al momento de cargar este widget, de editar este logo, se cargaría aquí ya su logo. Bien, en la segunda columna voy a poner un buscador. Voy a poner aquí en el buscador Search y voy a poner esto, Ayas Search. este ahí... bien, listo vamos a, aquí vamos a acomodar un poquito, vamos avanz, avanzado y aquí en relleno vamos a ponerle, por ejemplo, para que vaya bajando, unos 20 píxeles ¿sí? y aquí en la tercera columna vamos a poner el eh, menúcar ¿sí? para que se muestre ahí el carrito, lo pueden ver allí bien eh, vamos a ponerlo centrado ¿sí? así de esa manera bien, también vamos a ir avanzado, aquí le podemos ya hacer algunas ediciones ¿sí? las que ustedes crean conveniente, yo lo voy a dejar así, de momento voy a darle bueno, después de haber hecho esto voy a crear aquí otra voy a poner otra sección. Bien, en esta sección, fíjense, aquí ya va a ir, en esta sección va a ir el mega menú. ¿sí? Entonces nos vamos aquí a, por ejemplo, menú. Pongo en el buscador menú. Entonces tengo la opción de poner un mega menú vertical o mega menú. Este es un, este mega menú es horizontal. Vamos a empezar con el horizontal. ¿sí? Mega menú horizontal entonces, arrastro, fíjense, ahí ya se muestra eh, el menú que hemos creado, que es el menú principal. Inclusive podemos seleccionar, si tuviéramos, si tuviéramos otros menús, lo podemos seleccionar desde aquí. Bien, entonces, esta sección también la voy a extender. Desde aquí podemos editar ya, podemos editar los colores, ¿sí? Eh, ¿Qué más podemos hacer aquí? Por ejemplo, si me voy aquí a editar Mega Menú, desde aquí nos vamos a estilos. Podemos poner al medio, a la derecha, izquierda, etc. ¿Sí? Vamos aquí donde dice My Menu Items. Y desde aquí podemos cambiar la tipografía. Por ejemplo, quiero mayúsculas. ¿Sí? Eh, podemos hacer todo lo que. Todo lo que hemos visto ya en videos anteriores, que podemos hacer con Elementor. Ya esto yo les dejo a su imaginación. ¿Sí? El color de texto. Vamos a ponerle blanco. Muy bien. Una vez que ustedes ya han hecho su edición. Vamos a ponerlo en medio. Una vez que ustedes tienen hecha su su edición del, de su eh, plantilla para headers. Entonces le damos publicar. ¿Sí? Añadimos la condición que se aplique a todo el site. Entrar el site y guardamos bien, ya hemos guardado si refrescamos ahora el sitio se ve así ¿sí? aquí iría nuestro logo muy bien, entonces ya tenemos nuestro nuestra plantilla de cabecera una vez hecho esto vámonos eh, voy a abrir, vámonos nuevamente al escritorio, voy a, abrir, voy a poner esto para el escritorio, para muy bien, aquí tenemos nuestro escritorio. Entonces vámonos aquí donde dice apariencia menús. Sí, vámonos allí. Apariencia menú. Bien, cuando hemos instalado Jet Menú, eh, automáticamente se crea toda esta casilla. Sí, incluso donde dice aquí, por ejemplo, JetMenu. Menú. Desde aquí nosotros podemos, vámonos a darle clic aquí. Desde aquí nosotros podemos hacer algunas configuraciones eh, de, para JetMenu. Voy a poner traducir aquí, porque no, no domino mucho el inglés. Muy bien, podemos, eh, podemos aquí cambiar el estilo de animación desde aquí, desde, desde JetMenu, desde la opción JetMenu. Sí, estamos en la configuración de JetMenu. Vamos a dejarlo así por defecto. Sí, ancho base del mega menú, vamos a ponerle ancho igual al ancho total de artículos, ¿sí? conforme vamos, fíjense que podemos ir cambiando los estilos también, ¿sí? podemos ir cambiando los estilos, vamos a dejarlo todo eh, tal como la configuración viene por defecto, bien ustedes podrían de repente ir toqueteando esto, por ejemplo, en la cabecera yo le cambié color al, al texto, recordarán. Eso también lo podríamos hacer desde aquí. También le cambié el color al fondo eh, de la sección. Eso también lo podrían hacer desde aquí. Pero, bueno, yo lo he hecho de, eh, al momento de crear el, eh, la, la, la plantilla de, de cabecera, ¿verdad? La plantilla del header. Bien, entonces ahora sí, vámonos aquí donde dice apariencias, menús. Y les estaba comentando que al instalar menú, pues se, se, eh, por defecto también se instaló esta casilla. Desde aquí podemos activar para el menú principal. ¿sí? Activamos, entonces, listo, ya está activado, grabamos. Grabamos aquí. bien Entonces, al estar activado, fíjense, aquí, por ejemplo, al lado de este, este elemento de menú, ¿Quiénes somos? Aquí le dice JetMenu Cierto, si le damos un clic allí, entonces aquí también activamos el mega submenú activado. ¿Sí? Desde aquí podemos también cambiar algunas configuraciones. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ponerle un icono. Yo voy a tocar algunas cosas nada más. Voy a ponerle un icono. Por ejemplo, como este, eh, este elemento de menú es de quienes somos. Voy a poner, por ejemplo, voy a buscar aquí este icono, por ejemplo, de. Eh, porque quiero poner aquí algo así como el equipo, ¿no? El equipo de, de, de personas que conforman esta empresa, por ejemplo. Ustedes pueden buscar un, un mejor icono. ¿Ya? Entonces, vámonos nuevamente aquí a Content. Y ahora sí, vamos a editar. Vamos a editar este elemento de menú para que se muestre en el mega menú entonces le damos edit mega menú item content, clic ahí, como ven se abre aquí una ventana de Elementor muy bien y aquí vamos a editar lo que queremos que se vea en ese elemento de menú que es quiénes somos entonces voy a Voy a añadir una nueva sección. Voy a extender la sección. Aquí voy a añadir un texto. Sí, aquí le voy a poner, por ejemplo, nuestro equipo. Bien, voy a centrar. Voy a hacer esto algo sencillo, nomás y rápido, porque... El objetivo es que ustedes aprendan a cómo hacer un mega menú y a la, la edición de los estilos, etc. Ustedes pueden ir ya mejorando todo esto que estamos haciendo. ¿Sí? Lo que voy a hacer es... Vámonos nuevamente a Wii. Voy a poner una sección interior debajo de nuestro equipo. Así. Listo. Aquí... En la primera columna, me voy al buscador, pongo Team y voy a poner este widget, Edit Team Member, que es un widget de eh, Jet Elements. Voy a cargar una imagen de algún miembro de nuestro equipo. Vamos a suponer que sea esta. Insertamos. ¿Sí? Una vez hecho todos los estilos... Sí, de color de fondo, tipo de fondo, el color de letra, tipo de letra, etc. Entonces, eh, esta columna la voy a borrar y esta de aquí la voy a comenzar a duplicar. La duplico, la duplico nuevamente y la duplico nuevamente. Vamos a suponer que nuestro equipo tenga eh, cuatro miembros. Sí, entonces ahí estarían los cuatro miembros. Ya de, una vez ya eh, duplicados, se conservan los estilos. Lo único que haría es cambiar... Eh, las imágenes y también la descripción ¿verdad? pero los estilos se conservan bien, entonces eh, vámonos a poner un espaciador aquí por arriba sí, hagamos un espaciador ahí vamos a poner 30 píxeles nomás en ese espaciador Y listo, vamos a suponer que ya acabamos de hacer la edición en, eh, en el elemento de quiénes el elemento de menú quienes somos. Le damos clic en actualizar. Y, ¿sí? y le damos grabar. Le damos grabar aquí. Bien, ya se ha grabado. Ahora vamos a refrescar. Vamos a abrir en una... en una, Vamos a abrir... vamos al escritorio nuevamente aquí. Vamos a salir del escritorio en una nueva pestaña. A ver, y vamos a visitar el sitio. Sí, entonces si nos... Vamos aquí, fíjense quiénes somos. Fíjense, ahí se ve nuestro mega menú ¿Sí? así se vería nuestro primer mega menú para el elemento quienes somos vamos a hacer ahora para servicios ¿Sí? entonces ya está guardado aquí vámonos ahora a servicios ¿Sí? Activamos esto. Vámonos a Icon. Vamos a buscar aquí un icon para Services. Service. O vamos a suponer... Bueno, ustedes pueden buscar aquí el icono que... A ver, vamos a poner aquí servicios Servicios. Services. Bueno, vamos a suponer que sea este. Listo. Vámonos a content. Vámonos a grabar aquí. Y vamos a editar ahora el mega menú para el elemento servicios. Recordarán que habíamos creado eh, páginas que se llamaban servicio 1, servicio 2, servicio 3, etcétera ¿Verdad? Bien. Voy a ir nuevamente aquí a, al escritorio. Voy al escritorio y me voy a apariencias, menús y voy a crear, por ejemplo, voy a crear un nuevo menú que se va a llamar servicios bloque 1. Le voy a poner ese bloque 1, ¿Sí? ese bloque 1, creamos y en ese bloque 1 voy a poner las páginas, por ejemplo, servicio 1, servicio 2, servicio 3, servicio 4 y lo añado a ese menú, sí, podemos, podemos, aquí acomodar, listo, bien y le voy a, voy a guardar este menú, no lo, fíjense que no lo estoy asignando a ninguno de estos, a, a, donde, a ninguno de estos bloques donde se verá, solamente he creado el menú y lo he guardado y así puedo crear un servicio bloque, un S bloque 2, por ejemplo, con servicio 5, servicio 6, servicio 7, servicio 8, etc. ¿Sí? Un S bloque 3 con servicio 9, 10, 11, 12, etc. ¿Verdad? Bien. Listo. Entonces, vámonos nuevamente aquí a la edición de nuestro mega menú para el elemento de servicios. Voy a añadir una nueva sección. La voy a extender. Aquí voy a poner... En altura, voy a poner altura mínima. ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. Me ubico aquí. ¿bí? Y aquí voy a poner... Eh, dos columnas. Sección interior de dos columnas. El ancho de esta columna va a ser 15%. ¿Sí? O 20. Vamos a ponerle mejor. Creo que con 20 se aprecia mejor. Bueno... 20% y aquí en esta otra columna voy a escribir aquí menú menú y voy a poner este widget de menú voy a escoger el menú que quiero que sea que es el uh, quiero que sea vertical Sí, pero, a ver, aquí en menús le di, cuando creé este menú de, de ese bloque 1, vamos a darle guardar aquí. Creo que no le había dado. Muy bien, ya le he dado guardar. Ahora sí voy a refrescar aquí. Voy a refrescar. Previamente voy a actualizar aquí. Voy a refrescar. Sí, ahora me ubico aquí en, en editar nad menú y ahora sí se muestra, fíjense, ese bloque 1. Ese es el que quiero. ¿sí? Ahí están todos los servicios del bloque 1. ¿sí? Voy a duplicar esto. Duplico. Vamos a suponer que tengo, voy a duplicar también aquí otra vez. ¿sí? Vamos a suponer que tengo tres bloques de servicios, servicio, servicio eh, bloque 1, este aquí le cambiaría, ¿verdad? Le cambiaría por el servicio bloque 2 y aquí por el S bloque 3, ¿verdad? Este, ese bloque 1, ese bloque 2, ese bloque 3, ¿sí? Para enumerar todos nuestros servicios, ¿sí? A esta columna eh, le había puesto el ancho de columna, 20%, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo en 20%, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, un icono, un icono vamos a poner icono si, ¿Sí? arrastramos icono y aquí vamos a buscar el icono pues servicios, a ver qué me sale servi services, listo, este icono vamos a insertar si, ¿Sí? este ya lo podemos dar estilos en avanzado vámonos aquí vamos a centrarlo o lo podemos agrandar si ustedes quisieran a ver unos estilos tamaño del icono etcétera Sí, podemos dar estilos aquí podemos poner aquí un texto un encabezado de texto aquí arriba que diga por ejemplo nuestros servicios podemos centrarlo Puede darle estilos, etcétera, ¿verdad? Sí, podemos poner aquí un espaciador arriba, con 30 píxeles nada más aquí, actualizamos, Bien, fíjense que aquí son enlaces, ¿verdad? Si le damos clic aquí sería el servicio 1, si le damos clic aquí sería el servicio 2, etcétera. Muy bien, ahora sí vamos a vamos a ver a visitar nuestro sitio. A ver, lo abrimos en una nueva pestaña. Visitamos nuestro sitio. Aquí tenemos nuestro mega menú, fíjense, en quiénes somos se vería así, en servicios se vería así. Fíjense. Sí. ¿Quiénes somos? Servicios. Ahí vamos a hacer un mega menú para esta parte de blog. Listo. ¿Cómo hacemos? Vámonos nuevamente aquí a los... Bueno, una vez que ya hemos eh, guardado esto, vámonos. Clic aquí. Le damos grabar. ¿Sí? Vámonos entonces a nuestro menú principal. Ahora vamos a hacer el mega menú para blog. ¿Sí? Entonces en blog, clic en Get Menú. Activamos aquí. Vamos a icono. Eh, vamos a buscar el icono, por ejemplo, este es blog, ¿no? A ver, vamos a ver qué sale aquí. Si pongo blog, filtrar blog. ¿Sale algo? No. Bueno, vamos a buscarle un icono. Vamos a. Ustedes pueden buscar. Vamos a suponer que sea. Este, por ejemplo, Bien. grabamos. Vámonos a Content, editar el mega menú. Se nos abre Elementor. Ahí vamos a ver qué podemos hacer. Ustedes pueden, pueden inventar aquí, ¿verdad? Pueden crear muchas cosas. Voy a añadir una nueva sección. Añadimos un encabezado. Y le ponemos. Por ejemplo, nuestros artículos. Centramos. En estilo, le damos color negrita. Tipografía. Bien, vamos a dejarlo allí. Vamos a poner un espaciador por aquí arriba. Ahí, aquí vamos a darle 30 píxeles nada más. 30, muy bien, listo, vámonos a todos los widgets aquí, vamos debajo a poner, vamos a poner aquí, vamos a buscar y vamos a poner el texto post, si, ¿Sí? entonces, vamos a poner este, a ver este de aquí, vamos a ir experimentando, sí. fíjense salió los posts bien entonces aquí vamos a ponerle por ejemplo en cats si tenemos eh, si hemos categorizado estos posts aquí saldrían las categorías ¿Sí? de aquí podemos podemos ir mostrando lo que queremos el título eh, máximo vamos a ponerle 20, 20 palabras meta, no queremos que salga ni date, ni, ni los comentarios aquí aquí, en, aquí leer más, le voy a poner en read more, le voy a poner leer más leer más que se abre una nueva ventana, si le hacen clic paginación le voy a poner la paginación números, por ejemplo, sí. Aquí en la paginación es para que si tienen muchas entradas aquí sale, pues no, 1, dos, tres, etcétera, que al darle al darle clic a cada uno de esos numeritos, entonces se van poniendo más entradas. Y como yo solamente he creado seis entradas, sí, pero voy a hacer aquí, me voy al layout, le voy a decir que eh, solo ponga tres entradas tres entradas, fíjense, entonces aquí ya se nota la paginación, 1 2, ¿verdad? porque tenemos seis entradas hechas ¿sí? bien, después que ustedes han hecho todas estas configuraciones fíjense aquí en las imágenes, las imágenes no salen eh, iguales porque no están el, con el mismo tamaño ustedes han tenido que editarlas previamente ¿ya? ¿sí? cuando lo editan previamente, entonces las imágenes van a salir del mismo tamaño le damos clic en actualizar le damos clic aquí a la ruedita entonces vámonos a, a refrescar nuestra, a refrescar aquí. Fíjense este quiénes somos, servicios, blog. Sí, bien de esa manera. Entonces ustedes podrían ir creando sus mega menús. Vamos ahora la, a editar el elemento tienda, el elemento de menú tienda. Clic en Edit Menú, vámonos ahí con Vamos a poner aquí el icono de Chop, por ejemplo. Vamos a buscar aquí Chop. Chop. Vamos a ponerle este, por ejemplo, me gusta ese. Vámonos a Content. Activamos aquí. Grabamos. Y vamos a editar el menú para tienda. Muy bien. Vamos a añadir una una sección, vamos a extender esta sección, vámonos a añadir un título, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, mi tienda, por decirlo así, centramos, ya ustedes le dan los estilos, vuelvo a repetir, ustedes tienen mejor gusto que yo, simplemente esto es un ejemplo, Mayúscula, vamos a ponerle aquí un espaciador por aquí. 30 píxeles aquí. ¿sí? Y vamos a ponerle aquí una sección interior. Debajo, acá. Una sección interior con cuatro columnas. Por ejemplo, voy a duplicar esta columna. Y voy a volver a duplicar esta columna. Sí, en la primera eh, columna vamos a poner un encabezado, por ejemplo, eh, banners, por decirlo así, banners. banners. Sí, le damos los estilos que ustedes consideren necesario. Sí, etc. Tipografía. Bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a añadir imágenes, por ejemplo, debajo de banners. Sí, en esta aquí, en esta vamos a poner una imagen, por ejemplo, de banners, ¿no? Imágenes de banners. Vamos a suponer que esta sea una de ellas. ¿Sí? Y que así tengamos, por ejemplo, cuatro banners. Voy a duplicar entonces esto. Duplico. O tres banners, vamos a verla. Duplico. Bien, entonces aquí cambiaría ya las imágenes de los banners, ¿no? Que ustedes tengan preparado. Bien, en esta otra columna vamos a poner aquí, eh, por ejemplo, un widget de tienda. Vámonos aquí a todos los widgets. Vamos a poner aquí, widget de WooCommerce. Por ejemplo, eh, vamos a poner la categoría de los productos. A ver qué sale. A ver, Product categories sale esto, vamos a poner en dos columnas nada más o en una columna y vamos a poner por ejemplo, cuatro categorías ¿no? aquí he puesto cuatro vamos a poner, he puesto cinco vamos a poner caramba, tres categorías bueno, ustedes ya pueden ir viendo aquí qué categorías ponen. Sí, pueden poner así, por ejemplo. Voy a eliminar yo una columna. Voy a borrar una columna. Sí, para que se vea algo así. Bien, en esta tercera columna voy a poner... Me voy aquí a U. Y voy a poner, por ejemplo... Estos son widgets de L, de Jet elements Voy a poner los productos recientes, por ejemplo, aquí. Sí, productos recientes, pero puede distribuirlos solamente en dos columnas. sí en dos columnas voy a restringir a que sea 6 seis, seis productos nada más o 4. A ver, con 4, con 6, vamos a ver. 6. Bien, entonces así de esa manera ustedes pueden seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner un texto. Por ejemplo, aquí arriba. Antes de poner el texto me voy a ubicar aquí. Fíjense, de repente no les gusta así, entonces vámonos aquí. y si voy a poner en el buscador, voy a poner Shortcode. Shortcode de WooCommerce, ¿no? Y aquí me voy a los documentos de WooCommerce para buscar los shortcodes de WooCommerce. Me voy, por ejemplo, a Product Category y Busco el shortcut, por ejemplo este Miren, este shortcode dice que muestra Solamente las categorías padres no Voy a copiar Lo voy a copiar, me voy nuevamente Al, al menú donde estoy Acá estoy, menú que estoy editando Y aquí Voy a eliminar este, este widget Y aquí más bien voy a poner un widget Pero de código sí Entonces voy a poner Un widget de código, vamos a buscarlo De código html aquí está, un shortcode ¿Sí? el widget de shortcode lo arrastramos aquí ¿Sí? y ahí voy a pegar ese shortcode que he copiado ¿Sí? fíjense, ahí se muestran las categorías ¿Sí? se muestran las categorías las categorías padre ¿no? las categorías padre que he creado y de repente pueden tener muchas más categorías ahí se mostrarían Bien, es cuestión de que ustedes eh, sepan aplicar, digamos, eh, los estilos que desean. Voy a agregar aquí un encabezado, arriba, acá. Ahí, agrego un encabezado y pongo, por ejemplo, categoría Centramos... No vamos a estilo, negrita, ya etcétera. Todos los estilos que ustedes puedan darle. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, eh, aquí en esta tercera columna, vamos a ponerle también un encabezado. Un encabezado de texto. Y este era nuestros últimos productos, ¿no? O últimos productos, nomás reponemos Últimos... O recientes ya, para hacerlo más recientes, listo. Centramos, le damos estilo, ¿sí? tipografía. Mayúscula. Actualizamos. Bien, le damos clic a la ruedita. A, grabamos de nuevo aquí. Para que quede grabado. Ahora sí, vámonos a. Refrescar aquí, refrescamos. Fíjense, entonces aquí va quedando ya nuestro mega menú. Tienda, fíjense. ¿Sí? Ustedes ya le pueden eh, dar mejor, mejor este diseño. ¿Sí? Esto no se extiende más porque no tenemos contenido en la página principal. Pues, si tuviéramos contenido en la página principal, se, se apreciaría mejor. Bien, finalmente vamos a hacer para el mega menú para contacto. Sí, vamos a hacer un mega menú para contacto. Vámonos nuevamente aquí. Le damos clic aquí afuera. Y ahora a contacto, activamos Get menú Activamos aquí, nos vamos a iconos. Voy a buscar un icono para contacto. Contact, por ejemplo, aquí. Filtrar. Contact. Tengo, por ejemplo, bueno, vamos a ver, envelope, a ver, ahí está, vamos a ponerle este, o este, ya, a ver, este, grabamos, vamos a context editar. Muy bien, aquí vamos a poner una sección. Previamente ustedes deben haber creado un formulario de contacto, ¿sí? Vamos a extender esta sección. Previamente deben haber creado un formulario de contacto, haber instalado el plugin, por ejemplo, de contact contact form 7. Bien, entonces así ustedes pueden eh, crear un formulario de contacto. Vamos a poner uh, aquí en esta sección, vamos a estilo, vamos a poner una imagen. En fondo vamos a poner una imagen de fondo. no sé Algo así como esta, por ejemplo. ¿Sí? Vámonos aquí a disposición de la sección. Vamos a poner alineación. Vamos a poner alto. Vamos a poner altura mínima. Bien, para que se muestre la imagen. Aquí vamos a... <coughs> Vamos a poner un texto, por ejemplo, contacto, centramos, le damos estilo, ya ustedes saben todo esto, pues no, tipografía, tamaño, peso, etc. Bien, ustedes pueden hacer un mejor diseño, vámonos. Nuevamente por aquí vamos a agregar otra sección, una estructura de dos columnas, pero quiero que sea algo, por ejemplo, algo así, a ver, bien, en esta primera columna, fíjense, eh, vamos a ponerle, vamos a dejarlo así, le vamos a poner un en estilo, le vamos a poner un color, por ejemplo, un color, que sé yo, así. Sí, vámonos avanzado. Les marcamos aquí. La incrustamos ahí. Vamos a tratar de incrustarla un poco, esa sección. Listo, ahí. Aquí, en la primera parte, vamos a poner, por ejemplo, eh, un listado de iconos A ver. Vamos a poner aquí en el buscador listado de iconos. ¿Sí? Ahí. Sí, aquí en el primer icono, por ejemplo, vamos a editar este. Vamos a ponerle, por ejemplo, home. Insertamos. ¿Sí? Eh. Le podemos poner un enlace. Sí. Pero aquí yo le voy a poner, por ejemplo, la dirección. Nuestra dirección, ¿no? Nuestra dirección. Nuestra dirección. ¿Sí? Esto lo voy a eliminar. Este también. Porque quiero que hacer uno solo nada más. Y después ya los duplico para mantener el estilo. Sí. Entonces, una vez estoy trabajando con uno solo. Eh, me voy a iconos, por ejemplo. El tamaño del icono, quisiera más grande. El color, por ejemplo, vamos a ponerle así. Eh, sí, el texto, por ejemplo, el color del texto, etcétera. Ustedes ya le pueden, le pueden poner los, los estilos que ustedes consideren necesario. Sí, en avanzado, aquí desmarcamos aquí. En relleno, vamos a darle. En relleno a la izquierda. Para que se mueva un poco más a la izquierda, etcétera. Ustedes ya lo hacen a su gusto. Pero una vez hecho esto, entonces voy a comenzar a duplicar. Voy a comenzar a duplicar para que conserve los estilos. Ya le cambiaría nada más. Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí a contenido. No vamos a, a este, por ejemplo. Aquí le cambiaría en nuestra dirección, le cambiaría el icono, por ejemplo. Eh, por el teléfono, por ejemplo. Teléfono. Inserto el teléfono. Aquí puedo insertar el número del teléfono. Etcétera. Sí, aquí le cambiaría, por ejemplo. Le cambiaría por... ¿Qué más? Ve el teléfono. Eh, por ejemplo, por el correo electrónico. Vamos a poner este icono Y aquí ponemos, pues, ¿no? Admin arroba mi dominio punto com. Qué sé yo. Y aquí también igual, ¿verdad? Bien, pueden darle más separación inclusive, etcétera. ¿Qué vamos a poner aquí? Por ejemplo, aquí vamos a poner un widget de un mapa, por ejemplo. Un mapa. Sí, donde esté nuestra dirección, donde cargue nuestra dirección ¿no? bien, entonces de esa manera pues, hemos eh, editado nuestro eh, elemento de menú contacto ustedes pueden ponerle abajo de repente un formulario de contacto, etcétera, bueno, le dejo a su criterio, actualizamos clic aquí a la ruedita y clic aquí donde dice grabar y vamos a ver cómo va quedando vamos a refrescar aquí refrescamos quiénes somos servicios blog tienda contacto bien como pueden ver no se aprecia muy bien porque ya les dije no hay contenido en la página principal pero conforme haya contenido en la página principal se va a apreciar mejor de esta manera ustedes pueden crear su mega menú espero les haya servido este este tutorial